UADC informa Internacionalización 64 alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila realizarán estancias de movilidad internacional durante el periodo enero-junio 2020. El rector Salvador Hernández Vélez reconoció el interés y esfuerzo de los alumnos, así como el compromiso que tienen con su formación profesional al adquirir instrumentos y desarrollar habilidades que les permitan su inserción al mundo laboral. Los alumnos becados procedentes de 19 escuelas y facultades realizarán estancias académicas en 14 universidades de países como España, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Alemania, Italia y Estados Unidos de América. Vinculación Con el objetivo de realizar un intercambio de ideas en el ámbito científico y tecnológico, el rector Salvador Hernández Vélez e investigadores de la UABC sostuvieron una reunión con la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, Beatriz Paredes Rangel, la senadora, comentó que existirá un cambio en la política de ciencia y tecnología del gobierno federal, así como la creación de una nueva Ley General de Educación Superior. El rector afirmó que es necesario que los jóvenes cuenten con mejores competencias y habilidades para que tengan más alternativas al momento de ingresar al campo laboral y así sean más productivos y eficientes en las áreas científicas y tecnológicas. El Centro de Educación Ambiental y Vigilancia y Climática de la UADC dio a conocer sus servicios e instalaciones a docentes y promotores ambientales de diversos planteles de la unidad Saltillo mediante un recorrido didáctico. El centro ubicado dentro de Ciudad Universitaria Campus Arteaga está dedicado a la divulgación de la ciencia y la tecnología y el aprendizaje relacionado al cambio climático global, biodiversidad y sustentabilidad. El centro ofrece diversas fuentes para la consulta de información y cuenta con una sala de proyecciones con una esfera que simula la Tierra, así como con kioscos digitales conectados a la red del National Oceanic and Atmospheric Administration del U.S. Department of Commerce, teniendo acceso a información en tiempo real. Calidad Académica la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria, por tercera ocasión entregó la presea Mujer Universitaria en su edición 2019. En evento realizado en la unidad Torreón, se entregaron reconocimientos en categorías A y B por logro científico, académico, social, emprendedor, artístico y deportivo. Este reconocimiento es para galardonar a aquellas mujeres que mediante sus aptitudes sobresalen en los distintos campos de actuación de la vida universitaria.